Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar del de nuevo episodio de What If dedicado a los zombies, uno de los episodios que seguramente más esperábamos al menos yo lo esperaba mucho dentro de, de todos los que sabíamos que, que íbamos a ver y la verdad me gustó, me gustó un montón sigue siendo para mí el mejor el de Techala, por ahora no cambio con, con esa decisión eh, incluso por sobre el de Doctor Strange que fue el anterior pero este está entre los mejores tranquilamente está entre los mejores es uno de los episodios en donde pasa esto de cambiar mucho todo o sea, no solamente algo dentro de la historia sino un montón de cosas y eso me, me gusta mucho M me gusta que, que se siga por ese lado y... Y bueno, la verdad que, que es un, un gran episodio. Y el primero, que no es autoconclusivo. Es cierto que el de Captain Carter terminó, pero a la vez tuvo ese final en el que eh, Peggy volvía a aparecer. No, no quiero decir específicamente lo que pasaba, porque por ahí estoy spoileando. Eh, pero bueno, si sí, no lo vieron ya a esta altura... Por las dudas igual no lo voy a decir, pero ese episodio terminaba, pero en cierta manera dejaba como algo más para que pase. Pero bueno, tenía su, su, su conclusión, digamos, no, no, no parecía que podía seguir más allá de ese final que, que nos dejaba, porque la historia en sí estaba bastante cerrada, al menos la historia que se nos contó en el episodio. En este caso, definitivamente no hay un cierre, o sea, claramente el final es para que siga más adelante, no sé si en esta temporada o en la próxima. O incluso en live action, estuve viendo ayer en un video de YouTube sobre rumores ese tipo de cosas que posiblemente algo de lo que se vio en este episodio de Zombies se vea en live action en el MCU a mí me encantaría, la verdad, a ver, no soy fanático de los zombies en general, nunca me gustaron mucho los zombies en, en el cine, pero bueno, eh, es, está bueno, que sé yo, es un buen entretenimiento, y en el MCU le daría un toque interesante, en, en el live action, por lo menos, eh, acá en la animación, me gustó mucho, me gustó mucho, la verdad que estuvo muy bien, pero en el live action... La verdad que podría, podría estar bueno, ya tuvimos un vistazo con, con Tony en Far From Home Cuando Misterio le hace ver estas cosas a Peter, eh, se muestra a un Tony zombie eh, Podría estar bastante cerca de eso, lo que podríamos ver en, en live action si es que pasa Pero me gustaría, la verdad que me gustaría que lleven esto a, a otro nivel dentro del MCU y al menos en, en What If, en lo que es esta parte de la animación de, de este universo, la verdad que me gustó, me gustó bastante. Ya voy a detallar algunas escenas que la verdad que me gustaron mucho. Buena historia, la verdad que bien, como dije, no es autoconclusiva, deja la puerta abierta para que siga específicamente esta historia. De hecho, un detalle importante es que el vigilante no le da cierre a la historia, algo que sí pasaba en los anteriores episodios. Así que bueno, es más que evidente que vamos a ver un poco más de esto, de esta historia. No sé si en esta temporada, no sé si en la que sigue, no sé si en live action, más adelante en el MCU, pero vamos a ver algo más. Por lo menos dentro de lo que es What If, yo creo que esta historia se va a cerrar. No sé si en esta temporada o en la próxima, pero creo que dentro de la animación de What If se va a cerrar. Y bueno, vamos a ver si más adelante en el live action vemos algo. Que estaría la verdad muy muy bueno. Muy, muy buenas escenas de acción, en general muy buenas escenas Momentos muy divertidos, la verdad que veníamos de un episodio bastante bajón, bastante triste Y, y este episodio no es pura alegría, pero tiene momentos muy divertidos La verdad que, que, que, que me gustó mucho esa mezcla de todo el apocalipsis zombie, junto con, con el humor, muy muy bien manejado. Me gustó ver a varios personajes en otras facetas que, que no se habían visto antes, por ahí algunos con un poquito más de protagonismo de lo que ya tuvieron dentro de, del MCU. Eh, un equipo raro, eso sí, la verdad que lo último que pensaba de este episodio era el equipo que se termina formando, en específico por un personaje en particular que no me esperaba que, que aparezca Pero la verdad que me, me gustó Es como un grupo raro Pero pero me gustó Me gustó también volver a esa época de Infinity War Porque esto se ambienta en Infinity War Hay un cambio Ese cambio que altera este universo y lo convierte en, en otra realidad distinta Pero estamos en, en la época de, de Infinity War, en esos acontecimientos y la verdad que me, me gustó revivir esa época de, de Infinity War, incluso la, la primera escena es idéntica a una escena de Infinity War, así que la verdad que fue muy lindo como revivir eso y, y nada, me, me gustó además, la verdad confieso que me gustó este final cliffhanger, este final que no es el final final del episodio que va a tener un poco más de tela para cortar la verdad que me gustó mucho y además qué final ya, ya voy a entrar en, en detalles pero qué buen final y nada la verdad que otro gran episodio de esta serie que como dije anteriormente me está gustando mucho y la verdad que estoy disfrutando cada semana de, de cada episodio nuevo voy a entrar en spoilers sí porque ya mucho más no me sale decir Sin spoilers Vayan a ver el episodio Si no lo vieron, es cortito Como todos estos episodios de What If, Media hora aproximadamente Se disfrutan mucho La verdad que se, se disfrutan bastante Son eh, A ver De ir muy a lo directo No hay muchas vueltas De hecho a los 5 primeros minutos Menos Ya tenemos la historia Completamente empezada, nada, nada de vueltas Y listo, ya, primer zombie chao eh, Obviamente por la duración de los episodios Es lógico esto Y además al ser historias Digamos individuales En cada episodio, pero bueno Está, está compado, es como todo muy Ahí comprimido Que a la vez Te deja un poquito de sabor amargo porque por ahí Quieres ver mucho más, pero la verdad que Está bueno para disfrutar y y bueno, es, es una muy buena serie, me está gustando mucho y esta vuelta con la animación y todo eso, la verdad que, que está buena. Así que vayan a ver el episodio si no lo vieron. Y si lo vieron, ya voy a entrar con spoilers, así que acabo eh, Como dije anteriormente, el episodio empieza con una escena similar a un momento que tuvimos en Infinity War, con Hulk llegando al Santos Santorum todo igual, o sea, desde que vemos como con el Bifrost, Heimdall había llevado a Bruce hasta la Tierra, en realidad estaba como Hulk, pero bueno, llega como Bruce, y toda esa escena es igual, idéntica, como vemos a la Tierra, como vemos el Santo Santorum, cuando llega él, de hecho, el, el momento en el que se ve Nueva York, digamos, esa panorámica, todo idéntico, idéntico pero bueno, mientras nos va relatando todo el Vigilante nos explica que acaba un ligero cambio y el cambio ya lo vamos a entender más adelante, por ahora llega Bruce idéntico, o sea, incluso cuando cae advierte sobre la presencia de, de Thanos, pero nadie lo recibe pregunta por ropa y ahí vemos a la capa de la levitación que estaba observando a Bruce. Y Bruce sale con la vestimenta de Wonk. Esa vestimenta de los hechiceros en Tash, Sale del Santo Santorum a ver qué pasó. Porque no hay nadie. Está todo desolado. Y vemos cómo llegan eh, Cool Obsidian y Ebony Maw. Igual que en Infinity War. Ya este episodio había empezado distinto, porque al principio, cuando vemos toda la presentación de todos los episodios vemos el título, de What If, la música ya es distinta ya como que nos está metiendo en un lugar por ahí más sombrío y, y eso es un detalle bastante interesante que, que me gustó porque nos va preparando ya desde el principio para algo completamente nuevo que vamos a ver porque en general todas estas historias son nuevas pero esto la verdad que es completamente inédito dentro del MCU llegan Evo y Maw y Sidem a invadir la tierra a buscar una de las gemas porque recordemos que Thanos las estaba buscando y esto es literalmente lo mismo que estaba pasando en Infinity War y bueno Bruce empieza a llamar a Hulk no se puede convertir igual que en Infinity War de hecho Muchas de las frases que se dicen en ese momento, desde Ebony Moe hasta lo que dice Bruce, son idénticas a Infinity War. Llega Tony apareciendo con uno de estos portales de Doctor Strange y atacando a Ebony Moe. Llega junto con Wong y Doctor Strange justamente. Entonces Bruce empieza a festejar, todo muy lindo. De hecho, repite la misma frase que dijo en Wakanda, en Infinity War, cuando Thor llega pero Bruce se empieza a dar cuenta de que algo andaba mal, que no era un ataque muy convencional, y ahí se nos revela que Tony, Stephen y Wong estaban convertidos en zombies, y bueno, Bruce se altera bastante, y en ese momento la capa de levitación salva a Bruce, lo ayuda a intentar escapar, Wong y Stephen hacen hechizos para intentar llegar a, a Bruce de hecho Wong está cerca de llegar y la capa le corta la cabeza a Wong, un poco podría ser en chiste a esto de haber usado ese mismo hechizo con los portales y todo eso en Infinity War cuando todos decían por qué Stephen Strange no hizo esto eh, pero bueno, la referencia es un poco más directa y más clara a Infinity War también cuando en toda esta pelea que tenemos en la película, Wong ataca a Cool Obsidian y le corta la mano cuando Cool Obsidian está por atacar a, a Bruce. De hecho, en este episodio, Bruce patea la cabeza de Wong igual que Bruce pateó la mano de, de Cool Obsidian en ese mismo momento en el que Wong se la cortó. Así que nada, me, me gustó mucho esa referencia. Y, y bueno, parecía que iban a comerse a... a Bruce entre todos, porque ahí ya estaban contaminados Cool Obsidian y Ebonimow, así que ya estaban convertidos, y llegan un montón de hormigas voladoras, eh, en el momento no entendía qué era lo que estaba pasando, estaba como Bruce completamente sorprendido, como, ¿qué, qué está pasando, qué es esto?, y bueno, se ve que llega Hope, Digamos Llega a su tamaño normal Porque estaba chiquitita Y nada Me gustó mucho esa, esa aparición Junto con Peter Que aparece para salvar a, a Bruce Y bueno Hope ahí le dice a, a Bruce Que ella es una de las personas Que ha sobrevivido A todo esto Y bueno, Bruce está a salvo Junto con Peter y con Hope Y ahí aparece The Watcher Observando todo y contándonos qué es lo que había pasado hay un detalle que me gustó mucho del vigilante que es que en este momento que aparece este primer momento porque después más adelante aparece nuevamente habla o sea ya sé que estuvo hablando en los últimos cuatro episodios pero acá mueve la boca y se, se mueve incluso él un poco más y eso me gustó es como que ya, ya le están dando un poco más de, de protagonismo porque al principio o sea, él estaba con la voz en off, pero estaba quieto, o sea, veíamos la, la silueta y ya está. O sea, ni siquiera movía la boca, acá por lo menos ya estaba moviendo la boca, estaba medio en modo de office, mirando a cámara un poco. Y nada, me, me, me está gustando que, que le estén dando mucho este protagonismo a, a The Watcher, que aparezca más. Que se meta, ya fue a la mierda el juramento, metete. Cambia un poco las cosas. Qué, qué divertido debe ser observar todo esto, que pasa en todos estos universos, pero qué frustrante no poder intervenir o no poder hacer nada, no poder ayudar, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan. Para mí va a terminar interviniendo en algún momento, ya lo vamos a ver, pero me gusta que de a poquito, le estén dando un poco más, ya se está moviendo en cualquier momento, se mete y pasa algo. Ahí nos explica nuestro querido Watu, que el virus, que estaba convirtiendo a todas las personas en zombies, vino del Reino Cuántico. Ya se había hablado de esta teoría, cuando en los avances se vio un poco del Reino Cuántico y se veía una silueta como medio en forma de zombie, y bueno, yo veo muchos videos de YouTube sobre Marvel Studios, de un youtuber en específico, que habla sobre muchos rumores y mencionó esto muchas veces de hecho lo voy a mencionar porque solamente lo escuché de él así que es importante darle los créditos fandom comics la verdad que me gustan mucho sus videos muchos rumores que pueden llegar a ser ciertos así que si son sensibles a posibles spoilers por ahí no les guste mucho su contenido pero a mí me, me copa y bueno él mencionó varias veces esta teoría de que el virus iba a venir del Reino Cuántico, y efectivamente así fue, en esta realidad Janet contrajo un virus del Reino Cuántico, y cuando Hank la va a rescatar, Chao Hank se contagia, y bueno, vuelve al lugar en el que estaban Hope y Scott, este momento que vimos en la secuela de Ant-Man, en Ant-Man and the Wasp, y bueno, se va todo al carajo literalmente, explica El Vigilante que una parte de Estados Unidos ya se había contagiado completamente en menos de un día, y también explica que Los Vengadores fueron a salvar a las personas a este lugar. Algo interesante, primero, bueno, la llegada de Los Vengadores, con la música de Los Vengadores de fondo, lo interesante es que T'Challa, aparece en el grupo, tenemos a Hawkeye, tenemos a Natalia, tenemos a Tony, tenemos a Steve y tenemos a T'Challa claro, esto pasa después de Civil War y T'Challa ya era conocido por los Avengers entonces él se unió a los Avengers porque Hulk y Thor no estaban en la Tierra pero también el otro detalle interesante es que en Civil War se habían peleado Tony y Steve Y acá están juntos O sea que algo más pasó en esta realidad Que tiene a los Vengadores juntos Y no separados como estaban en Infinity War eh, nada, Un detalle que, que me gustó Igual mucho no duraron los Avengers Porque Han Ping, todo chiquitito Le muerde el cuello a Steve Y chao De hecho el Vigilante comenta cuando los héroes más poderosos del planeta se unieron a los zombies. Chau. Chau todo. Y bueno, volvemos al presente. Al momento en el que Peter salvó a Bruce. Y acá vemos un video bastante divertido de, de Peter. En modo tutorial. De cómo sobrevivir a los zombies. Eh, me gustó mucho la referencia a Thor en la remera de Happy que decía I'm not single I'm saving myself for Thor básicamente no estoy soltero me estoy guardando para Thor quiero quiero una remera así o sea quiero esa remera yo creo que actualmente a partir de ahora es la remera que más quiero en la vida es genial tenemos referencia a los Mets que son un equipo de béisbol de Nueva York obviamente y también referencia a Sex and the City la serie ambientada en Nueva York. Aparece Kurt en el video. Amigo de Scott en Ant-Man. Este era el personaje que no me esperaba para nada. Para nada. Aparecen Bucky y Sharon también en este video. Y bueno, ya después. Aparece Okoye no en el video. Sino en el presente presente. Diciéndole a Peter que le deje de mostrar ese video a, a Bruce. Okoye se saluda con Bruce. Y bueno, más o menos le explica toda la situación y tenemos este equipo Okoye, Bruce, Peter, Sharon, Bucky, Kurt y Hope este equipo medio raro pero interesante Okoje estaba ahí porque estaba desaparecido Chala. no lo dieron por muerto, estaba desaparecido para ellos así que lo fue a buscar porque tranquilamente podría estar en Wakanda de hecho se me menciona más adelante que Wakanda es uno de los pocos lugares a salvo de los zombies porque tienen este escudo gigante que ya vimos, entonces bueno, F por Wakanda Okoye está ahí para buscar a T'Challa y bueno, los demás sobrevivientes de, de, de los zombies pudieron sobrevivir hay varias referencias de Peter hablando sobre películas como ya hemos tenido, de hecho, él en Silver hablaba sobre Star Wars en un momento, creo que en Infinity War, si no me falla la memoria, hablaba de Alien, no recuerdo, pero creo que sí, fue ahí, o de otra película, pero bueno, en el MCU Peter es así, y me gusta que hayan respetado eso y que acá, o sea, haya ido un poquito más lejos y obviamente teniendo en cuenta que están en un apocalipsis zombie, es lógico que hable de, de películas de terror y películas de zombie y nada, me, me gustó mucho eso, tiene una misión, que es ir a un lugar del que recibieron una señal. Entonces van directo a una estación para llegar con un tren hasta ese lugar al que tenían que llegar. Y obviamente como pasa en todas las películas de zombies. En este caso el episodio de una serie sobre zombies. Y con la advertencia de Peter que le dice a Koche. No ven películas de terror en Wakanda porque... Separarnos no es una muy buena opción. Atacan a Happy. Muere Happy. Que descansen en paz. Happy. Un minuto de silencio por Happy. Y ahí vemos que aparece Hawkeye. Que le disparó una flecha a Happy. Y bueno, lo contagió. Y también le disparó a Sharon, que estaba con, con Happy en ese momento. Y aparece Falcon, también que estaba acechando a Okoye y a Baki. Y tenemos. Un par de escenas de, de peleas muy muy buenas, la verdad que me gustaron mucho. En general las Dora Milaje tienen buenas secuencias de acción a lo largo del MCU. Y en este caso no tenemos a todas las Dora Milaje, pero la verdad que ocurre muy muy bien. De hecho termina partiendo a la mitad literalmente a, a Falcon. En ese momento pensé, esto no lo podríamos ver en un live action. O sea... Si sí lo podríamos ver, no es imposible, pero por alguna razón siento que Marvel no se la jugaría a ese nivel. Obviamente, las películas deberían ser de una clasificación para adultos, como lo son las de Deadpool. Y de hecho, cuando Deadpool aparezca en el MCU, va a tener su clasificación para adultos, como la tuvo en, en Fox. O sea, no va a perder eso, por lo que se da a entender que Marvel Studios puede jugar con esto de hacer películas para adultos y no para todo el público dentro del MCU, pero no sé, por alguna razón tengo un poco de desconfianza y siento que no se la van a jugar tanto, aunque ver este tipo de escenas este tipo de momentos en live action sería espectacular, me encantaría mientras tanto, en donde estaban intentando hacer arrancar el tren para poder irse de ese lugar hasta el lugar del que recibieron esta señal atacan a Bruce, a Kurt y a Peter que estaban ahí intentando hacer funcionar el tren en eso Hope aparece y se hace chiquita y grande para salvarlos de los zombies con la música de Ant-Man de fondo me encantó, cuando hacen esto me encanta me encanta no solamente en Warif sino en Loki, en WandaVision, en lo que sea película serie cuando aparece un personaje de una película que ya vimos con la música característica de esa película es una boludez que me encanta o sea yo me pongo muy feliz estoy como un tarado sonriendo enfrente de la pantalla pero la verdad que me encanta lo disfruto muchísimo además la música de ant-man es característica es como muy muy copada y me gusta mucho bueno, logran hacer arrancar el tren finalmente, tenemos un pequeño momento en el que a Peter casi lo atacan los zombies y la capa lo ayuda, de hecho él aparece con la capa todo fachero, Hop le te queda bien hemos visto en los avances otras imágenes de Peter con la capa que no se vieron en este episodio por eso es muy posible de que vayamos a ver la conclusión final de este episodio En esta misma temporada O por ahí es otro engaño De los tantos Que hace Marvel con sus Avances Y esas imágenes no las vamos a ver nunca Eran nada más para despistar Pero bueno, puede pasar, puede pasar. Logran irse Pero no están a salvo del todo Porque Sharon Que estaba en uno de los últimos vagones Escucha un ruido Y oh, casualidad, justo se meten en un túnel todo oscuro otra vez. Y vemos que aparece un zombie. No se ve todavía quién es. Pasamos a ver a Bucky y se escucha de fondo el grito de, de Sharon. Bucky va por Sharon. Demasiado tarde. Y vemos con una aparición espectacular. Soy fanático del de Capitán América, lo siento. Pero la verdad que esta aparición es genial. Me hizo recordar un poco la aparición de del Capi también en Infinity War, obviamente, son cosas completamente distintas, en la aparición de, del Capi en Infinity War yo directamente me puse a aplaudir en el cine, o sea, fue épico, acá es distinto, pero tiene un poco esa onda, vemos primero el escudo, vemos un poco la mandíbula toda destrozada, y ya vemos esa imagen que ya la vimos varias veces en los avances del Capitán América de frente apareciendo, y bueno, Bucky lo ataca Y se termina quedando con el escudo También lo parte al medio O sea De lado a lado Porque a Falcón lo habían partido de cabeza a los pies Acá es Directamente mitad para arriba, mitad para abajo Bueno, Bucky se queda con el escudo Y siguen, siguen ya sin Sharon Que murió Porque cuando Sharon casi ataca a Bucky Aparece Hog Para salvarlo se hace de chiquitita, se mete adentro de Sharon, y cuando se agranda, hace explotar a Sharon, obviamente. Bruce llega y le dice a Hobb que no estaba todo muy bien, porque le nota un corte, lo que claramente indica que estaba por infectarse. Ven qué es lo que se puede hacer, porque Hobb está a nada de convertirse ella se quiere sacrificar pero bueno le dicen que no porque están cerca de poder llegar a una posible cura así que no es necesario y vemos como el tren sigue su rumbo vemos al vigilante en su segunda aparición dentro de este episodio otra vez distinto porque por ejemplo tuvimos una escena similar un plano similar en el tercer episodio fue el de la matanza de los avengers en el que se veía en el horizonte a Watu quietito quietito y acá o sea es un plano bastante parecido no es igual pero es bastante parecido y Watu se mueve o sea la cabeza sigue al tren o sea me gusta me gusta que, que ya se esté metiendo mucho más siguen dentro del tren bueno el tren se queda lamentablemente no pueden seguir tienen que atravesar a un montón de zombies entonces Hope les dice que no pueden atravesarlos, pero sí pueden ir por encima de ellos. Entonces Hope se hace grande, se hace gigante como lo hizo Ant-Man anteriormente y atraviesa a todos esos zombies dejando al resto del equipo en este lugar desde el que habían recibido la señal. Ella se sacrifica. Todo ese momento me gustó mucho. Es muy emocionante porque la verdad que se escucha una banda sonora muy triste de fondo y, y nada, me, me gustó que tengamos poco diálogo en esa escena, de hecho la única frase que se dice es la de Hope para Peter diciéndole que sonría por ella nada, muy bastante triste en ese momento y bueno, Hope muere para salvar a, al resto del equipo Kurt en ese momento menciona a Baba Yaga esta bruja que mencionó también en la secuela de ant en ese caso haciendo referencia a Ghost, y acá creo que está más acertado porque hay una bruja, pero no es precisamente Baba Yaga. Vemos que aparece Vision, que no le pasó nada, se explica que por no tener cerebro básicamente, o sea el cerebro humano, los zombies no pudieron acercarse a él, y que la Gema de la Mente es el camino para encontrar una cura, Así que bueno, a ese momento todo parecía esperanza y felicidad, pero cuando Bucky dentro de este lugar va a buscar un transporte para poder ir a Wakanda, donde tenían la tecnología suficiente para poder utilizar la gema a su favor, Bucky encuentra a Wanda encerrada, y ahí encuentra a T'Challa con vida, en el mismo momento en el que el resto del equipo se da cuenta de que Vision en realidad les estaba atendiendo una trampa. O sea, no era todo color de rosas. Vision estaba atrayendo a las personas para entregárselas como comida a Wanda. Un copado, Vision. <ríe> Yo en un momento me alegré por ver a Vision. Pensé, oh, qué copado, nuevamente tenemos a Vision, que no lo vemos desde Wanda Vision. Bueno, pero... El Vision Vision que conocimos no lo vemos hace rato. Y bueno, resultó que estaba en cosas oscuras, así que ahí se, se me bajó un poco la emoción. Pero bueno, después de esto, Wanda termina escapando. La aparición de Wanda es espectacular, o sea, es espectacular. De hecho, con, con la banda sonora de fondo, es, es increíble con... con estas puertas volando y, y esa aparición, como muy, muy de terror, y ella, bien pose zombie, todo rojo, no. La verdad, uno de los mejores momentos del episodio. Kurt, comida, chao. No vimos Kurt. Y bueno, Bruce le insiste a Vision que los ayude a salir. Sin muchas vueltas, Billion dice, sí, la verdad que sí, me equivoqué, mala mía. los ayudas a salir a todos, ahí la mejor referencia. Perdonen, pero fanático de Harry Potter. O sea, no aplaudí porque eran las 7 de la mañana, pero estaba para aplaudir. Eh, la capa de la levitación tiene Scott, porque no les conté. Scott estaba como en un frasco, Una, no sé qué... Tiene otro nombre técnico Pero bueno Estaba como en un frasquito Corte aceituna Y tenía la cabeza ahí Como en ese frasco Casco, no sé Y bueno Dentro de, de lo que explicó Vision Pudo salvar la cabeza de Scott Cuando lo atacaron Entonces quedó ahí Y en un momento En toda la pelea con Wanda Casi se cae Scott y se podía haber muerto porque básicamente era la cabeza nada más La capa lo salva y lo termina como eh, agarrando digamos Entonces termina flotando la cabeza Y cuando se escapan, cuando Vision hace este agujero y logran escapar de ahí Tenemos a la capa con la cabeza de Scott volando Y Scott diciendo Wingardium Leviosa Nada, yo completamente feliz Germayoni orgullosa porque lo dijo bien, y mientras todo el equipo estaba escapando, lamentablemente Wanda atrapa a Okoye, chala al darse cuenta grita por ella, y Okoye suelta ese Wakanda Forever hermoso y se sacrifica, bueno, en realidad no fue un sacrificio porque mucha escapatoria no tenía, termina muriendo, Vision hace un poco de tiempo enterrando de alguna manera a Wanda, no iba a durar mucho, Wanda sale, con una explosión genial O sea, los dos momentos que tuvo Wanda en este episodio Que fueron poquitos espectaculares De lo mejor, la verdad que me gustaron mucho Vision se saca la, la gema Se la da a, al resto del equipo que, que había llegado hasta ahí Para que se vayan, le, le indicó antes de morir que había un Quinjet También esa explosión de Vision toda amarilla, después de sacarse la gema espectacular, visualmente hermoso, la verdad que todo muy hermoso, corren hasta el Quinjet, para irse, para tomarse el palo de ahí, pero Bruce es atacado por Wanda, en el medio de, de todo el escape, y cuando Wanda intenta morderlo se da cuenta de que el brazo reacciona y se convierte en Hulk solamente una parte del brazo entonces Bruce se da cuenta de eso, de que posiblemente ante todo ese peligro Hulk salga, entonces cuando todos entran al Quinjet, Bruce le dice al resto del equipo, al, lo que queda del equipo porque va aquí en el medio de todo eso fue también, le dice a los que quedaron les voy a hacer tiempo para que puedan irse ahí Peter dice que no quería perder a nadie más esa frase enseguida me hizo recordar al momento en el que Rocket menciona en Guardianes de la Galaxia volumen 2 que no quiere perder a ningún amigo más me, me recordó mucho a eso y Bruce se sacrifica de cierta manera Se mete entre todos los zombies Y finalmente sale Hulk Y tenemos un momento en el que One Day Hulk se enfrentan es Genial O sea, ni siquiera se llega a ver que, que choquen Porque están por enfrentarse Y vamos a otra escena Pero muy muy bueno De hecho creo que Hulk No murió O sea, tampoco lo, lo, lo contagiaron los zombies O sea como que quedó ahí, no, no sé qué onda con Hulk. Incógnita, por ahí más adelante vuelve a aparecer. ¿Logran escaparse? Scott menciona que lo lograron, pero Peter le dice: No, no, por favor, nadie ve películas de terror. Esa frase es re cliché, esa frase es la que dicen siempre las películas de terror cuando está por pasar algo malo. Y literalmente, Hope agarra el Queen jet que Hope había quedado gigante. Eso no lo tuvieron en cuenta. Yo cuando. Vi que Hope los alcanzó hasta ese lugar, los dejó. Y quedó gigante. Yo pensé. No contemplaron de que Hope iba a quedar gigante. O sea, no podía volverse a tamaño normal. En el medio del ataque zombie. No, y después iba a haber un zombie gigante. Que es lo que termina pasando. Pero bueno, no fue mucho problema. Se termina escapando. Me, me dio mucha risa que después Hope, como medio enojada por no haber podido agarrar el Quinjet tiró a una persona, como si fuera un pedazo de piedrita, se la tiró al Quinjet, no, no pasó nada. Logran escaparse de ese lugar, nada más tres sobrevivientes de, del equipo, en realidad uno, porque del equipo original que vimos en el episodio Peter nada más quedó, y la capa, bueno, pero Peter. Y después está la cabeza de Scott y Techala, que no estaba en el equipo original, pero bueno, era en realidad el equipo original de los Avengers que sobrevivió, con una pierna menos, esto no lo comenté, le faltó una pierna. Y bueno, lograron irse, estaban llegando a Wakanda, y cuando vemos que en el horizonte se llega a ver este escudo gigante que tiene Wakanda, el vigilante nos relata que incluso en los peores momentos los humanos darán todo para salvar a su planeta, incluso si eso pudiera ocasionar el fin del universo, y vemos... La aparición majestuosa, increíble, y la verdad que terminar el episodio así, que qué locura. Thanos, convertido en zombie, con las gemas. O sea, es Thanos con las gemas, ya está. Ya está. No, ¿qué onda? ¿Qué, qué va a pasar aquí terminar el episodio? Quiero ver más, por favor, continúen esto, en esta misma temporada, ¿no? No quiero en la próxima temporada Ahora, ya Ojalá en esta misma temporada tengamos El cierre de esta historia de Zombies Porque la verdad que me gustó mucho El detalle del guantelete del infinito Sin la gema de Vision, obviamente Porque es la única que falta en todo esto Pero nada, me, me, me gustó mucho eh, este episodio eh, Ese final es espectacular Espectacular Lo único que me quedó como gran incógnita dentro de este episodio es el hecho de que no vimos nunca más a Natalia, porque de ese equipo original de Avengers que va a salvar a las personas de este virus zombie, Hawkeye lo vimos convertido en zombie, vimos a Tony, vimos al Capitán América, vimos a The Chana, no convertido en zombie, pero apareció después. No vimos a Natalia. ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? Porque literalmente aparecieron todos los de ese equipo. Incluso Falcon, que ni siquiera estaba en ese equipo. Wanda, Vision. O sea, ¿qué, qué onda con Natalia? ¿Sobrevivió? ¿Se convirtió en zombie? Y no tuvieron ganas de hacer la animación de Natasha y ni siquiera la pusieron ahí. Raro. Para mí sobrevivió y va a aparecer en la continuación de, de este episodio. Que tiene que tener continuación, por favor. O sea, lo repetí dos millones de veces en este episodio Pero bueno, perdón, esto tiene que seguir de alguna manera Me gustó mucho la verdad que uno de los mejores Para mí primero sí, el de T'Challa Segundo, pondría este de los zombies Incluso por encima del de Doctor Strange Perdón, fanáticos y fanáticas de Doctor Strange Muy buen episodio, pero creo que este es un poquitito mejor Igual, cuestiones de gustos Simplemente eso hasta acá este episodio del podcast Tengo que hablar de Shang-Chi Perdón, pero ya la vi Ya la vi Pero quería verla de vuelta Para poder hablar un poquito mejor Algunos detalles Porque no hay forma de conseguirla De manera ilegal La única manera es ir al cine No tengo problema con ir de vuelta Pero bueno, surgieron cosas y todavía no pude ir Así que en cuanto pueda ir a verla de vuelta al cine Voy a hablar en el podcast de Shang-Chi hasta acá este episodio, como cada semana de What If. me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer, también en el canal de YouTube, donde están todos los episodios subidos, perdón si me escucharon hablando un poquito bajo, pero bueno, es muy muy temprano acá en casa, y además... Sigo un poco congestionado, no sé si lo notaron en el episodio anterior de Doctor Strange, que estaba con la voz un poco rota, así que bueno, sigo en esa, pero grabando, que es lo importante. Hasta acá este episodio, nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.